Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Comenzamos nuestro periplo por las rutas de Sucre, específicamente en el Valle de Jorimayo. Nos dirigimos hacia Potongo. Es una trocha carrozable, en partes rodeado de árboles y hay tramos accidentados. ¿eh? ¿Cómo es la característica de la geografía peruana? Para conducir hay que tener bastante tino, seriedad, sobre todo una mala maniobra, ya no lo cuenta. Wow, creo que ya estamos llegando a Potongo. Pero viene la lluvia. Ojalá podemos llegar a las ruinas porque ese es el objetivo. ¡Wow! Empezó a llover. La naturaleza no nos dejó fotografiar a las ruinas. Solo nos queda darnos media vuelta y retornar a nuestro destino. Es muy corto la trocha que pasa si me encuentro con un camión. No hay espacio para el cruce. Además, algunos son pendientes, muy pronunciadas. ¿Qué tal carretera? Nunca imaginé llegar a esta carretera, pero sí está feita. Mucha piedra en el camino. Si se pincha mi llanta, ¿qué pasa? No, no quiero mojarme con esa lluvia que viene. ¡Wow! Al parecer se viene un huaico desde arriba. Como quien dice, si el río suena es porque piedras traen ¿no? un refrancito. Por esta zona hay mucha minería artesanal, bueno, nunca había visto, pero sí hay. ¡Oh, no! Intensidad de la lluvia está fuerte. Ya quiero salir de este tramo accidentado. No, no, no puedo correr mucho porque me y ¿eh? me voy para el río. Miren chicos y chicas, allá viene una lluvia torrencial, si cae piedras nos lastima y hay que salir cuanto antes. Ya creo que estamos cerca de San Salvador de Quije. Mm, sí, de ahí estamos. Creo que de aquí ya está mejor la carretera. Ya estamos pasando el pueblo. Ahí veo, están cargando al camión, a los toritos, seguro se va a la costa para ser devorados. Felizmente pasó un poco la lluvia y a decir que estamos a salvo en un tramo de mejor carretera. En el camino nos cruzamos, mira, con algunos animales seguidos por sus dueños. Por aquí veo a la carretera, está rodeado de cabulla, eucaliptos. Bueno, el nombre de la cabulla en quechua se conoce como pajpa. Sirve también como barrera para que algunos animales no ingresen a los corrales. sigue la pantallita, se apaga y prende. algo se suena un poquito oscuro, un poquito oscuro, o sea, solamente hidalito, como veis aquí arriba, es rico, ah, picadito chiquitos bolas ah, tiempo no como la pampa de... Quiero vamos Arriba, arriba. No veo si había piedra o no. Despacito me paso. Se va no un tanque no se que no transitan a esta hora. Pensaba que era una linterna, pero no sé. Mejor hay que acelerar. Ya nos falta poco para cruzar la cumbre y estar a salvo. Parece que en la cumbre hay neblina. Cerca la laguna. No, no, no, no, no, no. Creo que en el... Creo que me... Chicos, no creo que me jale un demonio de las lagunas. Guau, wow, achachayau, ya, ya comienza la neblina. Quizá ustedes no vean, pero está bien espeso la neblina. No veo nada. Pero ya estoy cruzando en plena neblina. Tengo neblinero, pero no, esto es demasiado. Señora de las nubes, no me tapes por favor, quiero llegar a salvo a mi destino. Taita, Urjucuna, Huiracocha, los Apus, por favor, sálvenme. No veo mucho. No veo mucho y la vista no me ayuda. No sé si estoy a la orilla. No diviso nada, santo cielo. Ojalá que pase. Pero la nube sigue. Bueno, aún así avanzaré. No, pues cerca no me tiene que ver, no, no, ni está... que vas a mirar allá. Ah, uh -huh. cerca. Eh, ya hemos pasado ya la pues, eh, laguna, ¿no? Sí. Laguna que son chakicha, que pendenciera. Sí, sí, que no, quería jalar la laguna, creo. ¿No? Ah. Uh Había zona de chakicha, que chakicha. Ah, que imagínate, sin ni ni nada, no hacía nada. Sí, ¿no? No, nada va No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, no, acá. si madre madre madre Ya está. es se ¿Qué es lo que No, to It's It's cool. oh, no se llama. Ah, no se llama. Ah, no se llama. Ah, no se no se llama. Ah, no se llama. Ah, no se llama. Ah, no se llama. Ah, no se llama. Ah, no se llama. no se no no no no no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 ¿Tiene dinero? Sí, si no, quiero apagarlo. tu que a un Ahí Ah. ¿La va, a No. No. ¿Qué posada ¿Qué un No. ¿Es ¿Qué No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Que cuando prendes luces así, prende para que leas pues la las Si sí, no ya te bajas que te van a Sí, ché. Pero esa es nuestra historia, y ¿Qué vamos a hacer? Sí o no? Sí. Es por... que no. En una de una cantidad Te no sí. sé. Detrás de vivo. A la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, a la izquierda, a la mierda. Tu hijo me ensega. Sí, a ¿no? Pero es tampoco más este, más macizo. ¿Esto? Sí, más macizo es. Más macizo es. Que ya han comido otra vez tierra movida. Solo que tiene el hueco este. es tanto? Por partes, eh? Por partes es... Son para Jato. Tranca pampa Ah, eso no. Ahora yo no. observo, a aquí hay que un Y hay que Y hay También que así como para allá para abajo no puedes salir, entrar ¿ver? porque es barranco, si ¿sí, no? más estirado es esto cosa más tendido es el también ah. ya no puedo abrir ya no chip tacho lo han bien hecho chip tacho lo han bien hecho Muy bien, ¿sí? para piñar le saco el dinero ya no? todavía creo, o sea, la sí, no sé, a prueba si no? pero el dinero me ayuda también para la curva mira ya se ve clarito si, sí, pues me lo gasta más batería creo, combustible ya. no sé